una gaseosa, porfa. ¿Sí? y qué marca quiere? Sí. Toma. Gracias, Dios te bendiga. Está bien. Ah, sí. Pensé que esto sería más difícil. Mad... <música>